Nuestra canción para el baño ¡Sí, sí, sí! sí la primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mira cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual